Hola amigas, ¿cómo están? Tiffany por aquí, de entre casa, limpiando. Me pongo mis audífonos porque no tengo el micrófono. Eh, lo tengo en la oficina y no funciona bien aquí. Amigas, gracias. Primero que nada, a todas aquellas que se toman su tiempo para saludarme y darme mensajes de ánimo. Les agradezco sin duda. Estén seguras que me ayudan mucho. Me hacen muy bien, um, gracias sí, que se queden tranquilas todas, porque sí estoy orando y siento la paz y el amor de Dios y de Jesucristo en mi vida. Pero a veces este, hay que pasar las tormentas para, para fortalecernos, son pruebas que la vida nos pone y es algo muy real. Bueno, hoy nos habló el dueño de la casa, y con respecto a lo de la renta, que me tenía muy preocupada. Bueno, ya les contaré más adelante, cuando vaya a mi cita con mi doctor, que le van a mandar los resultados. Lo único que me dijo el doctor, que es el estrés, que me está matando. Se cortó, entró un llamado, eh, porque grabo con mi celular. Este, mi esposo fue al shonke y sacó un... Un, un cable usado, y bueno, va a ir a arreglarme mi carro. Um, Trans llamados, amigas, si y ustedes pueden creer que me cortan el, el video. Bueno, mi esposo fue, John, que consiguió un cable ahí um, en el Junk. Y um, bueno, hablamos con el dueño de la renta. No tenemos una respuesta, amiga. No tenemos una respuesta. El dueño no está. Hablamos con la secretaria. La verdad, me han hablado muchas de ustedes. Les agradezco. Las leyes en los estados son diferentes. Es la primera vez que paso por una situación así. Estoy aprendiendo. Este. Perdón, pero dormí mal la noche. Ahorita estoy cocinándole a mis hijos y lavando los trastes. Les cuento que me cansó mucho la prueba de estrés. Algunas personas están diciendo que yo quiero copiar a Judicita. Quiero decirles algo, amigas, aquí en mi casita, a mi canal, son todas muy bienvenidas. Pero más que nada aquellas... Amigas, ¿cómo están? Ya me acosté. Aquí es tarde, pero... Este, quería hacer este video corto solamente para saludarlas y decirles que no se preocupe que estoy bien. Quería darles las gracias a todas por haberme saludado. Realmente todo lo que me han mostrado su amor. Ustedes son mi familia, cada una de ustedes. Amigas son de tantos lugares diferentes. Eh, son muchas créanme que las leo a todas en estos momentos de reflexión y de tanto dolor amigas nuestra amada judicita se fue fue un golpe duro para todas nosotras ella nos está uniendo pero su muerte me encontró en medio de problemas serios um, hoy es 5 y no tengo mucho ánimo amigas Um, realmente es muy difícil para mí. No crean que no tengo fe. si la tengo. Estoy llorando pero todo es en el tiempo del Señor. Y amigas, gracias por sus consejos. Créanme que los tomo en cuenta. Yo las tomo muy en serio. Ustedes son todo para mí hoy. Gracias. Eh, les tengo una sorpresa para el domingo. Se las voy a dar a las 6 de la tarde en, el, en vivo. Tengo una sorpresa, yo sé que les había dicho que no iba a ver en vivo. No tengo internet, pero estoy usando el que me queda en el teléfono, no es muy bueno. Y demora mucho en bajarme mis videos, pero quería hacer este video para ustedes. Vamos a tener en vivo el sábado. Este, estaré grabando video. Amigas, eh, por favor sigan apoyándome, viendo mis videos, comentando, dando like, suscribiéndose. Es la forma que me pueden ayudar. La verdad me lastima mucho, pero saben que hay personas malas que he tenido que borrar, pero son más las personas que me quieren, me aman y me dan su amor. Entonces me voy a enfocar en ellas. Pero quiero hablar el domingo y va a ser creo la única vez. Creo que voy a enfocar solo unos minutos en eso Para dejar en claro algunas cosas Y, y no me estoy colgando de visita No la estoy copiando Pero no quiero hablar ahora Quiero responder a algunas personas Que me están acusando Como lo hicieron con ella Pero, pero yo voy a, voy a contestar el domingo Y no voy a dedicarles Prometo mucho tiempo a esa negatividad Porque el estrés me dijo el doctor que me está causando un problema en mi corazón y no quiero, quiero estar ahí al 100 para mis seguidoras. Vamos a seguir bajando, van a saber mucho de mí. Voy a seguir bajando um, contenido, mis, mis blogs. Tengo mucho para darles de mi vida, de mi familia. Mi familia es muy linda, amigas créame que la van a amar también y en este canal siempre se va a recordar la Judicita la y siempre se va a recordar su vida y se va a honrar y se le va a hacer homenaje porque es mi canal, porque la quiero mucho a Ayudicita, porque a pesar de que no pude y cuando me quise ya acercar, ya ella era una persona muy protegida por todas las amenazas que tuvo. He estado hablando con algunas de ustedes que me han contactado por mi Facebook y mi Instagram. Y realmente, amigas, gracias por haberse acercado a mí, haberme dado consuelo, apoyo. Me pidieron privacidad, o sola la que quiera. Yo puedo darle agradecimiento y la que quiera, como me pidieron, voy a guardar me dice que que no tengo suficiente espacio o velocidad no sé que no me funciona las voy a dejar por aquí las voy a despedir porque mañana como les decía mañana 6 de febrero tengo eh, la cita para el preoperatorio eh, Sigan viendo mis videos, apoyando mi canal, les iré contando más de mi vida. Yo voy a seguir haciendo vlogs, van a ir viendo mi vida así, sin filtros, como es. A medida que van pasando las circunstancias, ahora me toca estar enferma. Pero hay días buenos, hay días malos y ahí las espero cada día apoyándome. Sigan con, dándome sus palabras de apoyo, por favor les pido que oren por mí. Para nada, no estoy este, pretendiendo pero copiar a Judicita, yo soy así, yo soy una persona alegre, las invito a las que tengan dudas a mirar mis videos más viejitos, especialmente en uno en el que estoy festejando el cumpleaños de mi hija, yo... Soy alegre, realmente, todos los problemas me tienen un poco así, la muerte de nuestra judicita, estoy tratando de digerirlo y de salir adelante, al igual que ustedes, estoy muy triste con su fallecimiento, es una pérdida importante, hoy estuve viendo sus videos y la verdad me pongo muy triste, pero lo iremos superando juntas, amigas juntas, somos guerreras, y bueno... Eh, la verdad es esa, tenemos que esperar que el dueño nos conteste, nos dé una respuesta No sé qué va a pasar con nosotros con respecto a la renta, con respecto al carro Debemos ya tres meses y se rompió, no sé qué se hace en esas circunstancias. Bueno, uh, iré contándoles qué va pasando con mi diagnóstico médico y las quiero y bueno, ya vendrán los tiempos y también celebraremos las cosas lindas aquí, no todo es tristeza, pero por ahora eso es mi realidad y no la puedo cambiar y, y bueno, por lo menos me ayuda y bueno... Las invito a seguir viendo mis videos, a seguir apoyándome, a seguir escribiendo, a suscribirse, a compartir. a Si no pueden donar para el GoFoundMe de mi hermanita, para las que recién se suscriben, les estoy contando que tengo una hermana enferma de cáncer para la que abrí un GoFundMe si no pueden donar por lo menos compartan la historia y compartanlo. quizá alguien pueda por poquito que se done es mucho mi hermanita está igual que judicita también es madre soltera y tiene niños chiquititos es la forma que yo tengo desde mi pobreza de ayudarla eh, hago este pedido no me da vergüenza porque vergüenza es robar, yo estoy pidiendo, no estoy obligando y es lícito, por algo se creó el Me. mucha gente lo usa, es la mentalidad de la gente la que es cerrada, a mí no me importa lo que digan, yo sé. Y bueno, no voy a dar explicaciones, el que quiera dona, el que no, no. Y si no donan, compartan. Se los voy a agradecer de todas maneras. Y lamento que me hayan conocido en estas circunstancias, pero amigas, tengo mucho para darles en mi canal. Y ya se irá dando, ya se irá dando. Acompáñenme en las buenas, en las malas, como hacen los verdaderos amigos. Y las quiero, besitos gordos. Esto es un mitad de corazón, un half heart. Este y bueno, amigas, las amo. Las dejo por aquí porque no me deja grabar mucho. Las espero el domingo a las 6 de la tarde. Ahí está nuestra lluviosita. Miren,